De Andalucía, donde estudiamos la interacción de la luz con nubes de polvo que se supone que están en distintas atmósferas del planeta del sistema solar o discos de polvo alrededor de estrellas. En este proyecto lo que vamos a hacer es intentar detectar el virus sobre distintos tipos de superficie y en particular en, en este laboratorio lo que vamos a estudiar es, vamos a intentar ver eh, Si sí, eh, se ha depositado el virus sobre distintos tipos de superficie. La ventaja que tenemos al entrar en este proyecto es que la técnica que vamos a utilizar para la caracterización. desactivados, que no son contagiosos, aunque así tenemos que cumplir una serie de, de condiciones de seguridad. Se están definiendo unos protocolos muy estrictos para el, el tratamiento de las distintas muestras con las que vamos a trabajar. El objetivo final sería hacer un prototipo de dispositivo que nos permita detectar